buenas noches buenas noches cómo están todos bienvenidos gente que me está viendo en tiktok hola de nuevo cómo estás roy un saludote allá en tiktok saludos a rodges gar también saludos desde morelos un abrazo saludos desde morelos Olga andrea rifo sarmiento hola cómo estás olga bienvenida Luigi mal también robert Tucci. gracias buenas noches a Java Lava también, a School a ID un abrazo, gracias, hola Ox, hola ID ¿cómo estás? Frida Valerio dice: Hola, ¿cómo estás, Frida? Maníaco dice: Enviarle saludos a mi esposa, Mona Ox. Un abrazo para Mona, un saludote, gracias por estar viendo las transmisiones. Erika Ramírez en Facebook también nos está viendo. Mía también, Derlis Portillo. Alejandro Muñoz, Shotgun Alien. Ya estoy con el activo, ya estoy, estoy dándome mis últimos pasones para entrar bien chido a esta transmisión. Hola, Ox, ¿te puedo mandar una psicofonía que grabé? Claro que sí, buenas noches, Oxlack, Oscar Joel, Lincho R. Esta noche será gracias por ese corazoncito, allá en TikTok, qué buena onda, gracias, gente, por esos obsequios. Esta noche será interesante, debe ser interesante. ¿Qué tal los toques? Están buenos los toques Están buenos los toques Hoy vamos a hablar sobre los toques Que tal alivies Oxlack? Gracias Bueno Luis Sa Saquero Es que aparte soy un poco Como eh, Cuando hay humedad O cuando hay frío Soy eh, ¿Cómo se dice eso? Tengo alergia, soy alérgico a la humedad y al frío, entonces cuando pasa eso, mi nariz se, se tapa mucho. De hecho, en algún momento yo creo que me voy a tener que ir a... voy a buscar una operación, porque esto lo sufro desde chiquito y tengo, una, tengo el tabique desviado, y pues peor aún, oye te mando mi esposo te mandó mi esposo un mensaje para que veas una colección muy grande de Star Wars claro que sí Erika Ramírez al Whatsapp me la mandó y la guapa de Melissa dice eh, Luis Fernando no sé, no le he hablado yo siempre espero a que ella me hable, si ella no me habla yo no le yo no le escribo nada hace tiempo estuve de noche por un parque abandonado en Perú, recuerdo que era de noche y vi una sombra a lo lejos me acerqué lentamente y como estaba todo oscuro, me golpeé con el techo de la basura. Con un techo de basura en mis partes nobles. Y me dolió mucho. Estuve con ese dolor un buen tiempo, pero después ya se me paranormal. Qué buena tu historia, mi hermano. No se me hubiera ocurrido esa historia. Jonathan, mamá, mamá ni mamá ni dice que, que después ya no se le paranormal. Desde Nicaragua saludas a Joseph McDiehl Flores. Miranda Peña, gracias Miranda, ¿cómo estás Héctor Javier? También más allá de Dios, bienvenido a Salina Dax, hola buenas noches, Shudgun Alien, Edith Bastidas Sangers, hola buenas noches desde Chile, saludos desde Saltillo, Coahuila, Miranda, más allá de Dios, hola Oxlac, ¿qué sabes de Joshua Luke? Será pura actuación, lo es, lo es, es pura actuación. Arles, saludos Oxlac, mi hermano, mi hermano Arles. Un abrazote hasta YouNow. Bienvenida a toda la gente de YouNow. Candy, Bell también. ¿De qué tema será hoy, bro? Dice Manuel Rash. Pues mira, Manuel, allá en TikTok, lo que vamos a hacer es revisar el correo, porque todos los días me manda la gente sus correos. Nos cuenta sus historias paranormales. Nos manda evidencias fotográficas o en video de cosas inexplicables. Entonces hoy toca revisar pues todo eso. A ver qué tantas cosas nos han mandado. Mundo Spinner dice: Hola, ¿cómo hago para contarte mis historias? Pues me pasaron muchas, tanto con brujas y también desde chico experimento naturalmente hacer viajes astrales y puedo oír y el mundo paralelo. Pues me mandas un WhatsApp, un audio en WhatsApp, y así escuchamos tu historia, mi hermano. El WhatsApp lo voy a poner ahorita. Hoy, Ox, ven al Cerro del Elefante en el Estado de México. Hay varias cuevas, en las noches se aparecen bolas de fuego. ¿Dónde es el cerro del elefante, mi hermano? Gutiérrez Manuel, hola Uxlac, mi siguiente historia, que es real, sucedió en el 2007, minutos antes que sucediera el terremoto de Ica. Fue que estuve mirando al cielo, serían las 6.45 de la noche, cuando vi del cielo bajar una enorme bola de fuego que se dirigía directo al mar. Luego sucedió el terremoto a las 6.50. Muchos atribuyeron estas luces a los cables del uso a la fuerza que expulsa la tierra, sin embargo yo vi que fue como un meteoro que pasó entre las nubes y cayó bueno hay luces de terremoto, recuerden que se ven de colores las luces de terremoto y, y es, esas son impresionantes esas es las que seguramente vieron mi hermano esta noche pinta para noche de misterio con Agüitz, Oxlack, qué opinas de lo de Aviud? falso Abiud, Joshua Luke, la tienda de Mario, eh, Fernanda Ni, nee, eh, Carlos Ney, falsos, falsos, cinco falsos, ok. Y Melissa, Melissa no sé, no le ha hablado y no me ha hablado, entonces no, no sé qué onda con Melissa. Bien, pásalo al WhatsApp, así puedo mandarte el audio. Ahorita, va, ok, vamos a poner el WhatsApp para que mi buen amigo me mande el audio. Ahí está el WhatsApp en pantalla. Y bien, vamos a ver qué tenemos. Oye, bro, ¿ya viste el video de Santo Moret donde se cierra la puerta solo? ¿Qué opinas? ¡Qué falso! Santo Moret, falso también. Falso el de Santo Moret. Candy Bell está mirando. Dax Salinas dice, hola. Ya te di mi Herox. Ay, qué bueno, Dax Salinas. Écheme la mano allá en YouNow con sus ruletas, gente, por favor, con sus likes y sus compartidas, para que subamos en la transmisión y hagamos tendencia. Y en TikTok, bienvenidos todos los de TikTok. Doc, en el tema de conspiración sobre la procedencia del COVID, si es de origen volcánico, ¿qué sé? Hasta ahí se quedó. Bueno, mi hermano, no puedo hablar de eso. ¿Qué sé? ¿Qué se relaciona con la plaga del apocalipsis? No puedo hablar de ese bicho porque me han, me han bloqueado, me han, eh, me han castigado en las redes sociales por hablar de ese bicho. Así que no puedo hablar nada de eso. En TikTok, en Facebook y en YouTube me llegó infracción por hablar de ese bicho. Al parecer el mundo no quiere escuchar más que que pánico sobre ese bicho, yo como no eh, hablo sobre pánico de eso, y como les digo que todo está bien, que todos tranquilos, pues me infraccionaron en esas tres redes sociales, así que ya no vuelvo a hablar de ese bicho por mí, que haga lo que quiera ese bicho con el mundo. Oye, acá en Supango hay un pueblo que se llama De Las Brujas, estaría súper investigar y está La Laguna también, se dice que ahí pasan cosas paranormales, Erika, Berenice, Delgado... Me gustan mucho los pueblos porque hay mucha historia paranormal, muchas leyendas. Como los pueblos son eh, pues, habitados por más personas originarias del lugar, se van compartiendo las, las, las leyendas, las costumbres, el folclore de boca en boca, las eh, historias y las leyendas orales se van difundiendo entre cada individuo. Y entonces hay muchas historias bien padres, bien interesantes de los fenómenos paranormales en cada pueblo. Lo único que no me gusta de los pueblos es que son muy cerrados. Y es gente que si no te conoce, te puede linchar y demás. Yo cuando he ido a explorar, por ejemplo, algunos cerros para las pinturas rupestres, que en 2016 y 2017 estuve muy activo eh, investigando esas, esas pinturas rupestres, pues sí tenía que ir con personas que fueran del pueblo, porque si no, me, me sacaban a balazos o me podrían eh, confundir con personas diferentes y me podría ir mal. Así que es muy difícil ir a un pueblo y empezar a, a grabar, empezar a, a documentar cosas. Estoy hablando de los pueblos que no son pueblos mágicos. En México tenemos pueblos mágicos y pueblos no mágicos. Los pueblos mágicos son turísticos, entonces ahí sí va mucha gente de turista y no hay problema, pero en los pueblos que no son mágicos es donde la gente es muy cerrada y solamente los que se conocen ahí, pues pueden andar y los que no, pues eh, se les pone el dedo y pueden pasarla mal. Ya tenía rato sin verte, un gusto, saludos. Carlos Ignacio, aquí estamos mi hermano. ¿Qué opinas de Alberto del Arco? Gianni Flo 16. Flow 16, ya lo he dicho muchas veces, eh, Alberto del Arco es de la escuela de extranormal. A él le enseñaron en extranormal a hacer eh, actuación para, para decir que veían cosas, que se escuchaban ruidos, que grababan plasmaciones, etcétera. Entonces Alberto del Arco es lo mismo que extranormal, solamente que ahora lo hace solo. Hola, Oslac. Saludos desde Costa Rica. Has dado seguimiento al caso de Abiud. Excelente trabajo, hermano. Falso al caso de Abiud. Falso. Titán. Gracias por esos 10 pesotes, Titán. Gracias, mi hermano, por esa primer superchat. Jenny Love, bienvenida. Miranda Peña. Hay que darse mucho cuidado con esos lugares. Dice, espero que... Ah, Aguitz. Ah, Awitz, ah, Dice, espero que puedas leer lo que te mandé. Fácil, lo lees en dos o tres minutos también hay un mensaje para Melissa y concuerdo con ella ok Awitz dice que leamos su mensaje esta noche en Argentina subieron los contagios pero como la mayoría estamos vacunados casi no hay muertos, solo antivacunas se están muriendo los muy viejitos como siempre, como toda la vida en toda la historia de la vida todos los años hay muchas muertes Principalmente los viejitos. Y como en todos los años, en toda la historia, cuando se acerca, eh, cuando se acerca la, la primavera, la ¿cómo se llama? La primavera, el verano, el otoño, el invierno. <risa> cuando se acerca el invierno, pues hay gente que se enferma más. Y entonces, a, a consecuencia, hay gente viejita que se muere más, como en todos los años, como en toda la historia. Okla, ¿qué es el nuevo short que subiste? ¿No entendí su niño? Sí, sí, Mr. Calabacín, deberías de verlo en Instagram o en TikTok, porque en YouTube se ve medio borroso, pero en TikTok y en Instagram se ve mejor ese short y es la, es la chamarra de un niño, es un niño que van jalando. Dice mi tía que estaba en el rancho de mi abuela, que un ave muy grande se paró en un árbol cercano y que era una bruja. Tanto así que arruinó la cena de Navidad, cositas de rancho, dice Vitopic. Esas aves nocturnas, esas aves nocturnas gigantes se dicen que son brujas. son Por eso dicen que son como guajolotes. A lo mejor no son guajolotes, son aves muy grandes que son nocturnas y sí, en muchas historias de los pueblos dicen que esas aves caminan sobre el tejado que se escucha que andan ahí revoloteando o algo así y que son eh, las plumas se escuchan y demás entonces como se escucha que es un ave gigante un ave grande piensan que puede ser un guajolote pero a lo mejor no es un guajolote puede ser alguna otra ave nocturna que esté muy grande pero eso dicen que es la, las brujas y siempre aparecen donde hay niños recién nacidos, donde hay niños que no están bautizados. Y pues, para saber, ¿no? Los, los chamanes eh, que vienen desde, lo, desde el Mesoamérica, pues decían que se podían convertir en animales. Y había mujeres y hombres chamanes que se podían convertir en, en animales. Son los llamados Nahuales o la Tlahuelpuchi. Entonces pues estas, estos brujos o chamanes podían transformarse en un animal para diferentes, diferentes cosas. Por ejemplo, había una historia que me contaron donde decía una muchacha que, que la seguía un burro constantemente, pues ella no se había dado cuenta de que pues era algo extraño pero siempre se encontraba el burro, o el burro siempre se acercaba donde estaba ella, o el burro merodeaba donde ella iba, donde estaba, hasta que, pues, le dijeron que no era un burro normal, que se debía ser un Nahual, y que estaba acechando a las mujeres, principalmente para eso los Nahuales, los chamanes Nahuales, se transforman en animales, para rondar a las mujeres, para eso hacen ese transformación a, a animales, eh, la gente piensa, bueno, no sabemos si los Nahuales son reales, no, esa es la leyenda, esa es la historia y lo que se cuenta en los pueblos, pero la gente piensa que el Nahual se transforma en animal para ir a atacar, para ir a, a sembrar el terror, pero no, el Nahual es un señor, son señores que se transforman para sus beneficios libidinosos, que sería para espiar a las mujeres para eso y las mujeres se transforman en esos guajolotes o aves nocturnas y ellas estos dicen que se transforman para chuparse a los niños o la cual es el proceso en el que un agual se puede convertir en algún animal o un brujo saludos pues el proceso no lo conocemos pero recordemos que en comunidades recónditas como las que existen en chiapas o en Guerrero, se lleva a cabo lo de la toná, la toná es eh, que le dan al hijo, al recién nacido, el, el nombre protector de un animal, así que depende las huellas que deje el animal, afuera de la, de la casa, de la cabaña, de la choza, del lugar, se pone cal, y cuando nace el niño, al otro día se fijan qué huellas hay en la cal, y las huellas que se encuentren, así se va a llamar el hijo, o ese va a ser su animal que lo va a proteger, es su toná. Entonces, en esas costumbres indígenas, cada individuo nace con una toná, con un animal, una, un animal protector. Y si puede convertirse en un chamán, eh, puede invocar a su toná para transformarse en, en la toná y, y, y convertirse en un agual. Entonces, yo. Yo a mí la, la costumbre me parece muy bonita, me parece que, que esas raíces son bien, son bellas, son parte de cómo el hombre se relacionaba con la naturaleza y además con el cosmos y este tema de lo paranormal. Entonces yo quería, yo no nací indígena y no me pusieron cara alrededor para, para ver qué animal pisaba y cuál era mi tona pero siempre lo decía, siempre decía tener mi toná. Entonces fui a Oaxaca y en Oaxaca fui a ver a una persona que se dedica a hacer alebrijes. Estos alebrijes son oriundos de Oaxaca, de un, de un lugar ahí, de un pueblo específicamente. Y los eh, alebrijes son animales místicos, animales que un hombre creó con su imaginación. Pero además es un lugar donde hay nahualismo, donde hay chamanes. Entonces yo le dije a esta persona si él me podía hacer mi ceremonia y me podía dar una toná. Y efectivamente se hizo una limpia y me, me dieron mi toná en Oaxaca, y mi toná fue un búho. Y entonces, desde que te dan el animal, te dicen el búho eh, representa esto, esto y esto y esto. Y la verdad, lo que me dijeron sobre el búho era efectivamente lo que, cómo era yo en persona. Entonces sí, es como el animal que me tocaba. Mi novia también lo hizo y, y a ella le tocó un venado. Y también cuando le dijeron cómo era el venado, efectivamente eso coincidía con el, cómo ella era como persona. Entonces nos, nos pareció bien, bien mágico eso de que efectivamente el animal que escogieron, la tona, era precisamente cómo era nuestro carácter. Entonces fue muy bonito. Bertín Arias nos mandó 5 dólares. Un abrazo Bertín Arias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Lo que mencionas de Toná es como la película de Tierra de Osos. Iblis Vandalá La Toná como Tierra de Osos. Tiene años que Tierra de Osos nunca, no la he visto. Pero los, eh, los indios americanos tenían precisamente ese esos rituales, esas costumbres, esas ideas de, de ponerle nombre o de ponerle una toná a sus a sus recién nacidos. Por eso caballo loco tenía ese nombre, ¿no? Caballo loco es uno de los de los indios americanos que, que me gusta mucho su historia y que me me hace sentir fortaleza la historia de Caballo Loco porque a, a los Sioux los iban a me parece que eran los Sioux los que iban a, a terminar siendo asesinados por por los, por los gringos y entonces en una ceremonia le dicen a Caballo Loco que que, que él va a ser el, el, el general, el que va a dirigir a, a todos los a los pieles rojas a, a la batalla y entonces caballo loco tiene una un sueño en el sueño le dicen que no tenga miedo porque él no va a morir en batalla entonces caballo loco se lanza con todo en cada una de las batallas para poder derrotar a los a los gringos y en cada una de las batallas ganó entonces no pudieron derrotar a los gringos a los a los a los indios americanos no los pudieron derrotar los derrotaron cuando eh, se dieron cuenta que lo único que mantenía vivos a los indios eran los, los búfalos americanos. Entonces mandaron al gobierno, los militares mandaron una un comunicado a todo el país para que todos los cazadores que quisieran ir al, al oeste... Eh, fueran para cazar a, a los búfalos y se les iba a pagar por ello entonces por eso se juntaron muchos muchos cazadores de todo Estados Unidos y fueron a las pasturas y eh, en el tren desde el tren a caballo y de, a, a pie mataron a todos los búfalos que encontraron a todos por ahí hay una una imagen donde están todos los cráneos de los búfalos así amontonadas son como miles miles de cabezas de búfalo y está abajo pues el que le llamaban Búfaloville, bill y le llamaban Búfaloville bill precisamente por eso porque había matado miles de, de cabezas de, de búfalos de ganado entonces así fue como pudieron acabar con los con los indios americanos porque le quitaron la comida y le quitaron el abrigo para el invierno a los indios americanos y terminaron por ceder sus tierras y llevarlos a a lugares protegidos, para, para las, las zonas protegidas para los indios, y así fue su historia, y así terminó también la historia del búfalo, porque terminaron por casi extinguirlo. Eh, me lembro, a mí me pasó algo paranormal, vieras que cuando estoy dormido, ¿en serio ex gamer? Pues aprovechalo mi hermano, hola, saludos de Estapalapa, de Jesse y Alonso. Los búfalos, mis animales favoritos. Tatanka, dice Shotgun Alien, haciendo referencia a Danza con Lobos. Y de ahí el apodo para el personaje en la película de Lamento de los Inocentes. Y de ahí el apodo para el personaje en la película de Lamento de los Inocentes. ¿Cuál, cuál personaje? Un investigador llamado Anthony Choi le, le expuso en su programa Viaje a Otra Dimensión un investigador llamado Anthony Choi, es, yo creo que estás hablando de, de Anthony Choi, pero el, el peruano, ¿no? Saludos desde Cozumel, hola Oxlán, no sabía que tenías TikTok, te amo, soy tu fan, bienvenido mi hermano, Yucateco, estamos aquí en TikTok también transmitiendo, por tu gran trabajo todo, gracias porque nos muestras la verdad, gracias a Reyes. saludos desde Cozumel, Quintana Roo, Yaniflo dice gracias, ¿qué opinas, Omar Cruz? Yo ya no opino nada, ya opiné bastante de Omar Cruz. De hecho, voy a subir videos con él todavía en mi, en mi canal. Estos esos videos que voy a subir con Omar, todos, todo lo que pasa es real. Entonces, si me preguntan si los videos de Omar Cruz son reales, yo solamente les voy a decir que en los que yo salgo con él son reales. Tengo 100%... Eh, la verdad sobre que esos son reales. Todos los videos donde salga yo con Omar Cruz son reales. Todos los demás donde yo no salgo, eso sí, eso sí yo no puedo decir, ¿eh? esos para mí todos son falsos. Ya, Marcela Landa dice Hola, saludos desde Oregon, Estados Unidos. ¿Qué? Eso me recuerda a la película de Danza con Lobos y el apodo de Stanwit a Fist. Ya volví por juego. Saludos, Oxlack, desde el grupo La Zona Fantasma. ¿El grupo La Zona Fantasma? ¿Tienen un grupo en Facebook? Pues bienvenidos, Grupo Zona Fantasma. Hola Oxlack. En el 2000, camino a mi casa de noche, en un área tranquila de residencias, tuve un encuentro con un ser muy alto, con una capa negra, el rostro totalmente oscuro, sin ojos ni facciones. Ox, ya te mandé mi psicofonía. El asesino de las polillas, dice Luigi Mal. Yo cerraba los ojos por miedo y solo escuchaba que corría un viento muy rápido y se escuchaba la capa como se azotaba por el movimiento del viento. Me lo está escribiendo ahí en los comentarios la historia. Pasó varias veces y ya llegué a acostumbrarme. Y hacía una oración en el momento que su presencia estaba frente a mí y se desaparecía y se calmaba el viento. Nunca he sabido qué seres. Hay personas que sí pueden ver fantasmas. O sea, sí estoy convencido de que hay personas que sí los, los siguen los fantasmas. Eh, que tienen esa sensibilidad. No sé, no estoy por 100% seguro de que los vean como físicamente. Pero sí sé que hay personas que incluso pueden ver algo y no lo dicen. No lo cuentan porque saben que los van a tomar a locos. Entonces mucha gente, muchos niños crecen eh, siendo muy introvertidos muy callados muy espantados y a veces no se sabe por qué estos estas personas crecen y siguen estando así cohibidos pero puede ser precisamente porque ellos vean cosas que los demás no y les da miedo decirlo porque eh, es muy feo poder eh, decirle a alguien que tú no estás bien de la mente y no solamente la gente que, que está completamente les decimos locos a todos en general locos pero son trastornos mentales son diferentes trastornos hay un trastorno por ejemplo que les da a unas personas que piensan o que tienen la idea de que sus piernas no son sus piernas o no las quieren no las quieren entonces hacen lo, lo imposible por quitárselas o sea, hay, hay gente hay historias de personas que se han cerruchado las piernas se las han cortado y han hecho de todo por quitárselas su trastorno les hace hacer eso entonces es difícil el poder eh, convivir con personas así porque tienen diferentes trastornos, ideas y cosas en su cabeza que los hace ser diferentes, no, no decir normales, los hacen ser diferentes y que no son, no son comprendidos, ¿no? A, a las personas, ahora que yo estoy muy involucrado en, en estos problemas mentales por, por mis enfermedades mentales y que pues acudo al psiquiatra y puedo ver ya la enfermedad en otras personas. Pues me doy cuenta de cómo nuestro cerebro en muchas personas trabaja diferente, y, y pues eso hace de una persona su carácter y la forma de ser. Entonces, a veces no entendemos a los niños que son muy retraídos, que no quieren salir, que son muy espantados, que, etcétera. Habría que identificar a cada niño cómo es, qué necesita y sobre eso trabajarlo para hacerlos personas de bien cuando crezcan, porque cuando crecen, de pronto eh, son extraños, y pueden llegar a hacer cosas feas, no solo contra otras personas, sino contra sí mismos, o contra su propia su propia familia, yo he visto muchos casos de, de personas que llegan a lastimar a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos, y son personas que estuvieron mucho tiempo normales y de pronto un día simplemente hacen cosas terribles, inimaginables. Es muy eh, importante que estén atentos a las enfermedades y trastornos mentales. Porque seguramente en la familia hay alguien que, que tiene problemas mentales. No quiero decir que sean psicópatas, no quiero decir que, que sí, pueden tener indicios de quererse autolastimar, lesionar. ¿Recuerdan a los hemos? Los hemos era parte de eso y, y atraían a más personas que, estaban, que no tenían esos trastornos y terminaban por, por dañarse. Porque, y eso es, es solamente llamar la atención, eso de estarse cortando, por ejemplo, en los hemos era llamar la atención, pero las personas que lo hacen normal, pues pueden tener trastornos precisamente de autolesionarse. Hay muchas personas con trastornos mentales. Yo tengo problemas mentales, sufro de ansiedad, dice Berujita Gacemel. Eh, no sé, pero sin dudas eso se llama esquizofrenia. La esquizofrenia, pues obviamente creo que es la, no sé si sea la más la más fuerte, yo tenía por ahí una revista, espero no, no creo que la encuentre porque tengo muchas revistas, pero tenía una revista con los diferentes eh, trastornos mentales, los más extraños. Entonces había muchos trastornos bastante extraños en esa revista. Debería de buscarla, es una revista que conozca más, me parece, o muy interesante, o cuo cool, una de esas, porque yo coleccionaba todas esas revistas y ahí vi parte de esos trastornos. Y hay trastornos de todo tipo y sabores, ¿eh? Muchísimos. ¿Cómo se llama ese trastorno de las personas que no pueden verse al espejo porque se ven deformadas, Oxlack? Híjole, pues no sé, pero sí existe ese trastorno de que se ven en el espejo y no se reconocen, no se reconocen. La mente nos juega cosas o oh, situaciones muy raras, por eso lo paranormal está ligado a que no existe y que todo se, se relaciona con la mente, con un trastorno. Por eso la gente que dice, las voces me dijeron que hiciera esto, que eran demonios y demás, y dicen, no, no, no, es la mente la que está hablando. Yo, como enfermo mental, les puedo decir que al menos en una situación extraña, además de todas las que padezco, una de las más extrañas que tuve, cuando tenía la enfermedad más fuerte, es que yo no me sentía yo. Sentía que, que no era mi actitud, sentía que, que no era yo, que yo no estaba, que era mi cuerpo, pero que no era yo. Y entonces me sentía, eh, estaba muy triste y preocupado porque no podía regresar a mi cuerpo entonces quien, quien habitaba mi cuerpo se estaba autodestruyendo y eso me, me preocupaba muchísimo entonces es como tener dos personalidades una la que maneja tu cuerpo y todo esto y la, la personalidad consciente que dices yo no soy así, yo no quiero esto y, y no sabes cómo volver a meterte a tu cuerpo y cuando fui a hacer mis exámenes a, al al psiquiatra, precisamente venía una de esas preguntas, venía sobre si en algún momento yo no me sentía en mi cuerpo, así tal cual, y dije oye sí, esto, todo, afortunadamente todos los exámenes que me hicieron, pues eh, eran muy eh, iguales a mi situación, hasta los pensamientos, tú has pensado esto, y yo decía sí, sí he pensado eso, o sea, eran muy específicos. Parece que esas enfermedades atacan igual a todos de, de una misma forma. Entonces estaba extraño. Me hicieron, me hicieron exámenes eh, incluso muy raros porque había una parte donde me decía, donde decían, ¿te gusta vestirte de mujer? Eh, ¿Hubieras querido nacer de, de otro sexo? Y cosas así como en relación a eso de, de, de tener... De, de ser gay ¿no? entonces me, yo no sé si la gente también menciona mucho sobre que la homo, homosexualidad es, es algo natural es algo normal, algo de la mente no sé si de la mente o de la naturaleza porque está escrito en un test de psiquiatría porque en el test había mucho tema sobre bisexualidad eh, homosexualidad y tendencias a de ser mujer si eres hombre y cosas así, si se supone que eso es, todos están de acuerdo con que es natural y estaba dentro de los exámenes psiquiátricos no sé por qué estaba ahí y había por ejemplo otra pues obviamente en todas esas puse no no no eso no no sé no siento eso no siento eso no siento eso no siento eso no siento eso, no siento eso. y había otra también otra parte donde venía eh, parte donde decía que si me quería autolesionar, que si había pensado en querer morir, que si había querido uh, hacerme daño a mí o a otras personas, etcétera, y era todo eso como de, pues de auto, auto destruirse, y pues eso tampoco, no, eso le puse no, no, no, no, no siento nada de eso, lo mío fue diferente, pero hay personas que sí, sí si ponen todas esas que sí, porque son diferentes trastornos, Bien, dice, el amor real es agape. se agape, agapeo al animal, real. debemos respetar el tema, debe sentirse horrible, eh, antes no había tanto esa música. ¿Qué tal, Alec? No hay ando en no hay... Ok, ya la sueño, tienes mucho, bueno, buenas, buenas, bastante interesante. Bueno, yo a veces veo caras en donde no las hay, dice F.F. Irwin. O sea, yo creo que deben de decir, yo creo que deben de decir todo lo que les ocurre. Si ustedes piensan algo, por muy extraño que sea, cuéntenselo a alguien. Si ustedes ven cosas, por muy extraño que parezca, cuéntenselo a alguien. Si ustedes sienten también cosas, cuéntenselo a alguien. Nunca se queden callados porque todo eso tiene, puede ser paranormal o puede ser mental. Puede ser algo que no lo está dejando crecer, no lo está dejando vivir y tienen un problema. Y entonces todos pensamientos, porque llegan a veces pensamientos muy feos, muy raros, inimaginables eh, pensamientos que no te atreves a decir, pero si llegan este tipo de pensamientos constantemente pues platíquenlo con alguien que tenga mucha confianza, porque puedan estar pasando por, por situaciones mentales que se pueden, se pueden eh, manejar ¿eh? Sí se pueden curar no sé si curar al 100% pero sí se pueden, pueden ayudarles para que no estén pensando cosas raras. Oye Oxlack, ¿cómo se llama el síndrome? O lo que pasa cuando se te sube el muerto. Eso es cuando dicen las personas, hay algo paranormal. Esa es la parálisis del sueño. Eh, algunos, por ejemplo, cuando yo estaba súper enfermo, todas las noches tenía pesadillas y, y soñaba con demonios, soñaba con fantasmas, soñaba con eventos peligrosos, soñaba que estaba atrapado, que estaba lejos, que estaba en una cueva, que... Todas las noches soñaba con algo de miedo, con algo de miedo. Y desde que me estoy tratando, ya he dejado de soñar de tener pesadillas. Entonces, si alguien aquí constantemente tiene pesadillas todos los días, incluso que ya empieza a tener miedo de dormir porque sabe que va a soñar pesadillas, ya tienen un nivel avanzado de un trastorno mental y eso hay que, hay que ayudarse con eso, ¿eh? Dice el Inse Comic cómic, yo a veces veo sombras al costado, pero es normal, es el rabillo del ojo. Siempre siento o veo orbs y los escuchan y ven otras personas en mi casa también. Hasta grabé videos de los orbs, dice Jenny Love. Eh, eso dicen que te pasa cuando tienes mucho estrés. Una vez volví a mi cuarto, dos o tres de la mañana, creo un perro me ladraba y se acercó a las rejas. Se levantó y se volvió. Creo que un niño agarrado a las rejas mirándome, mi, mirándome. O sea, dice que volvió a las 2 o 3 de la mañana y que un perro se le acercó a las rejas, se levantó y se agarró de las rejas como si fuera un niño y lo miraba fijamente al Dringar y Paloma. Ese es el mismísimo demonio, ¿no? Eso se escucha terrible. Yo desde que dejé de ser creyente dejé de tener pesadillas, dice el Jesús. También hay personas que no tienen la capacidad de reconocer rostros. Yo siempre les he dicho a mis amigos Tengan confianza en mí, sea lo que sea Y a la hora que sea, es jodido tener que contar algo Y no tener a quien Yo sufro parálisis del sueño y sentía que me tocaban mi cuerpo ¿Qué opinas de los hombres, Polilla? Tengo una historia relacionada a eso A mí a veces me da miedo dormir Porque pienso que ya no voy a despertar Dice Violeta González Puedes tener un, un problema ahí de, de algo de fobia, ¿no, Violeta? Sí, más o menos O, o ansiedad, algo así te puede dar exactamente, debe ser como ansiedad. El mundo es un planeta de pruebas, explicación según Alan Kardec. Planetas de felicidad solo superior y planetas inferior de castigo. Miren, Alan Kardec, les voy a decir rápidamente, ahorita que están aquí comentando sobre eso, Alan Kardec fue al parecer un, eh, era un maestro me parece, y se interesó por el espiritismo cuando comenzó. A suceder el tema de las hermanas Fox y de que ellas se podían comunicar con los espíritus, comenzó una ola de personas que comenz que, que iniciaron esto de hablar con los muertos en sesiones espiritistas, esas sesiones que aparecen en las películas de, eh, de, de, de, de, de la Annabelle y ¿cómo se llaman los otros? Las otras películas que les gustan mucho, a mí no me gustan, pero. A la gente sí le gustan esas películas de la monja y demás. Bueno, ahí se ve como en una, en una mesa se toman de las manos y hacen una sesión espiritista y se comunican los muertos por ahí. Hay otras personas, otra, por ejemplo, una espiritista, se metía a un cuarto, al conjuro, los, las películas del conjuro, se metían a un cuarto y, y se supone que atrás de la cortina ya comenzaba a hablar con con la entidad paranormal, con los fantasmas. Yo no he leído el libro de Alan Kardec, vi la película, hay una película en Netflix, se la recomiendo para que la busquen, no me acuerdo cómo se llama, pero a mí me la recomendaron, yo no sabía de la existencia de Alan Kardec hasta que llega a mis manos en su libro. Aquí se los voy a traer. Y lo que quiero hacer es leerlo para compartírselo no para contarle a ustedes esto este tema del espiritismo y de alan kardec porque este es el libro libro de los espíritus de alan kardec eh, hay personajes importantes dentro de la investigación paranormal y alan kardec es uno de ellos uno de los más importantes porque él comienza a Buscar a la gente que son mediums para hacerle preguntas a los muertos. Entonces va con una medium, va con otro medium, va, etcétera, eh, tratando de que se comuniquen con los muertos y él hace preguntas. Entonces su libro trata sobre preguntas que se le hicieron a los muertos y que los muertos contestaron por medio de estos mediums. Entonces es de un de mucho valor porque esto es investigación ahora si los fantasmas o los espíritus no hayan sido reales etcétera pues le tuvo que haber mentido a todos los espiritistas lo importante aquí es saber las respuestas porque son eh, preguntas existenciales y eso es bien interesante el cómo respondieron todos estos mediums se supone eh, con la voz de los muertos voy a, a, voy a leer un mensajito aquí dice el libro de los espíritus contiene los principios de la doctrina espiritista sobre la inmortalidad del alma la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres la ley morales la vida presente la vida futura y el porvenir de la humanidad es el marco inicial de una doctrina que ha ocasionado profundas repercusiones en el pensamiento y la visión acerca de la vida de una considerable porción de la humanidad. Su estructura está compuesta por cuatro partes que contienen mil cuestiones formuladas por Alan Kardec, el codificador del espiritismo. Aborda en forma lógica y racional las enseñanzas de los espíritus desde los aspectos físicos, filosóficos y religiosos, independientemente de toda creencia o convicción religiosa. La lectura de este libro será de inmenso valor porque trata acerca de Dios, la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Todos asuntos de interés todos asuntos de interés general y de gran actualidad. La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en una máxima evangélica. Hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás nos hiciesen a nosotros. Esto es hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de la conducta que puede guiarlo hasta en sus más insignificantes acciones. Este es el libro de Alan Kardec. Lo voy a estar leyendo porque hace las preguntas aquí y quiero saber las respuestas, ¿no? Lo que le dijeron los espíritus. Aquí vamos a leer una pregunta. A ver, díganme un número y, y yo busco el número. Del 1 al. Del 1 al 700. Una, díganme un número del 1 al 700 y vemos qué pregunta fue y qué respuesta hay. ¿Qué les parece? Va. El 8 dice Azucena Martínez allá en. En TikTok. El 8. Te fuiste bien bajito. El 8. Aquí está 16. Vamos a ver el 8. Dice, ¿qué debe pensarse de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? Esto es al acaso. Ay, cabrón, ya está medio difícil. ¿Qué debe pensarse de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de, de la materia? Esto es al acaso. Ok. Ok. Voy a, a, a desmenuzar la pregunta, la, el, ahorita voy con el 666, ahorita voy con el 666. La pregunta es que si es verdad que en algún punto de la existencia hubo una mezcla fortuita de, de materia y de que eso nos dio la, la existencia, es decir, de, la, de algo fortuito, nacimos nosotros como el Big Bang, o sea, en pocas palabras, si ustedes fueran de barrios, dirían, chale, ¿a poco sí venimos de una explosión? Eso sería en, en palabras como en, en mexicano, ¿no? En mexicano de, de Iztapalapa, para que entiendan todos. La pregunta de Alan Kardec fue, ¿qué debe pensarse de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia? ¿Esto es al acaso? pero pues en, en, en español de Iztapalapa sería, chale, ¿a poco venimos de una explosión? Entonces la respuesta del, del espíritu diría, otro absurdo, ¿qué hombre de sano juicio puede considerar el acaso como un ser inteligente? Y además, ¿qué es el acaso? Nada. O sea, lo que le dijo... No manches, güey, o sea, en, en Iztapalapeño diría, no manches, güey, no te quedas esas jaladas. ¿Entendieron? La pregunta 8 fue esa. Venimos del Big Bang. La respuesta es, chale, no te creas eso, te están cuenteando. ¿Va? Así para que le entienda, porque pues si no, van, no van a entender. Vamos con la 666. La pregunta 666. Interesante, ¿no? El numerito que todos empezaron a poner 6666. El número de la bestia. El 6666. Son, son bien demoníacos ustedes. 620, 671. Aquí debe estar el 666. 668, 666. Ahí va la pregunta del 666. ¿Sale? ¿Puede suplicarse en oración a los espíritus? ¿Puede suplicarse? En oración a los espíritus. En otras palabras, se siguen esta palapeña. ¿Sale? ¿Y si me concentro? ¿Si ¿sí hablo con mis con mis parientes, los muertos? Esa es la pregunta. Sale. La respuesta es: puede suplicarse a los espíritus buenos, porque son mensajeros de Dios y ejecutores de voluntad. Pero su poder está siempre en, propor en proporción de su superioridad y depende siempre del Señor de todas las cosas sin cuyo permiso nada se hace y por esto la oración que se le dirige son eficaces únicamente cuando merecen la aprobación de Dios entre otras cosas diría Simón si sí funciona pero no le estás no le reces a tus a tus parientes muertos rézale a Dios esa es la respuesta ¿no? el 666 es esa pregunta que si se le puede suplicar la supl eh, suplicar es pedirle algo a una imagen pedirle algo a un espíritu eh, por algo por ejemplo en la santa muerte es como una idea suplicarle a la santa muerte en este caso dice el espíritu dice que sí pero que lo que se te venga lo que se te beneficie o el que se te escuche no depende de esa súplica a ese espíritu sino de la voluntad de dios la fuerza, el poder y lo que quiera Dios. La, la voluntad más grande es la de Él. Y es por, por esa única que se puede cumplir lo que tú suplicas. ¿Ok? Espero así se haya entendido. ¿O, ¿Alguien más me dice un número? ¿Alguien más dígame un número? Simona la cacariza! Simontas. <risa> ¡Simón ¡Simón! ¡Simónero! ¡Sí se puede! Nada más que la neta hay que pedirle permiso al jefe. Si el jefe dice que en él ya te chingaste. Esa es la, la traducción del espíritu. Digamos que es un espíritu ñero, un espíritu de Iztapalapa, el que está contestando, para que entiendan todos. A ver, el 256, 256, el 256 es a la una, 256 a las dos, número 256. Se supone que los espíritus saben saben del otro mundo y por eso responden 256 ahí va la pregunta de dónde proviene pues que algunos espíritus se hayan quejado de frío o de calor la pregunta en es chale es neta que los fantasmas sienten el frío y el calor sientes este frío si ¿Sí sientes este frío Así es la pregunta. Y la respuesta es. Puta, no, olvídalo. Ah, no, sí, sí, sí alcanzo. Es que había una respuesta gigantesca, ¿no? En las 257. Dice la 256. Recuerdo de lo que habían sufrido durante vida. Recuerdo de lo que habían sufrido durante la vida. Tan penoso a veces como la realidad. A menudo es una conspiración por medio de la cual, a falta de otras más exactas, Expresan su situación. Cuando se acuerdan de su cuerpo, experimentan cierta impresión, como cuando nos quitamos la capa y creemos que la tenemos aún. Eso significa en palapeño Simón, nada más cuando se acuerdan. Si, si te acuerdan, sí se siente el frío o el calor, pero nada más cuando se acuerdan. Es como si, si regresaran a cuando estaban en vida. Esa es la respuesta. Yo no sabía que los fantasmas, de pronto, yo creo que en alguna situación, los fantasmas habían dicho, el 322, voy, Evelyn, decían que sentían frío. Por ejemplo, hay una psicofonía que dice: Mamá, frío, miedo. Mamá, frío, miedo. Entonces, esa psicofonía, pues habla de que la niña tiene frío. ¿Cómo un fantasma puede tener frío? Pero el espíritu dice. Cuando recuerdan, cuando estaban en vida, cuando tenían cuerpo, pueden experimentar la sensación de frío o de calor. ¿Ok? Dice Pablo Cris23, ¿aún subes videos en YouTube? Mi hermano Pablo, Pablo Cris, todos los días subo video nuevo, todos los días. Solamente que YouTube me tiene baneado y no comparte mis videos, tienes que entrar directamente a mi canal, buscarme, porque si no, nunca te van a aparecer. Es lo malo de no caerle bien al algoritmo. Así que sí, sí hago videos todos los días. Todos los días hago video. ¿Entendieron entonces los fantasmas? Aquí según los espíritus, los fantasmas sí pueden sentir eh, frío o calor. Pero solamente si a, se acuerdan de cuando tenían su cuerpo. Es recordar la sensación. Solo si recuerdan la sensación de cuando estaban en vida. ¿Cuál es el que querías? Eh? Evelyn, ¿cuál es el número que querías? Porque ya, ya se me fue el número. 322. Simón, Gabriela Cecilia Surreal, el 519. A ver, ¿a quién le voy a hacer? El, 300, el 322. Vamos con el 322. Y luego vamos con uno de Yunao que es el? En YouNow pongan uno. 322, y ¿cuál más en Pongan uno, 322, vamos al 322, 322, y después el 777, va, 322, y después 777, 322, 330, 315, 322, la pregunta que hace Alan Carde: que es, los espíritus olvidados y cuya tumba nadie visita, Acuden a pesar de esto y experimentan algún sentimiento al ver que ningún amigo los recuerda. En otras palabras, en mexicano de Iztapalapa diría: Chale, ¿y los y los muertitos en el en el día de los muertos cuando vienen y nadie les dejó su comidita ahí, ni les puso sus velitas? ¿Sí se acuerdan? Si ¿Sí vienen y si sí se sacan de onda de que no les dejaron nada, se ponen a chillar. Esa es la, la pregunta en esta palapeño para que entiendan. Y la respuesta sería 321, 322. Que, ¿Qué les importa a la tierra? Solo por, el, solo por el corazón se relacionan con ella. ¿Qué les importa a la tierra? Solo por el corazón se relacionan con ella. Si no existe amor, nada hay en aquella que traiga a los espíritus. Todo el universo les pertenece, ah cabrón no entendí esta Oxlack Kevin es real Chale, entonces no se sacan de una que no les lleven sus, sus velitas que no les lleven su comidita al día de muertos al panteón, no se sienten mal, se ponen a chillar 322 ¿qué les importa la tierra? espérenme ahorita, ahorita contesto ¿qué les importa la tierra? solo por el corazón se relacionan con ella si no existe amor, no hay nada que aquella traiga a los espíritus. Todo el universo les pertenece. Ok, ya le entendí. La respuesta es Simón, hijo, sí. La neta sí se sienten bien gacho que no les lleven una velita, que no les lleven un, un una chelita, un molito, algo ahí para el Día de Muertos. Sí, la neta sí lo sienten bien gacho porque ellos son dueños de todo el universo. Y nada más vienen el día del día de muertos a, a que a ver si les dejaron una marucha, lo que sea, y sus familiares, porque pues por el amor regresan, no hay otra forma ni otra cosa por la que vengan los muertos el día del 2 de muertos, así como en la película del coco, que quería, que el Calaquín quería regresar y que no le pusieron su foto. Así ah, la neta, bien gacho, carnal, se desintegran, se desintegran y se mueren, ya nadie los recuerda. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Entonces los, los espíritus sí, sí se sienten afectados si uno no los recuerda con cariño, si uno no les deja flores en su tumba, si uno no, el Día de Muertos en México les pone una velita, les pone una frutita, algo, porque dice aquí el espíritu, solo por el amor regresan, es lo único que los ata a esta tierra. El amor qué tan grande y qué tan bello debe ser el amor que pueda competir con el universo mismo. Qué belleza, me gustó esta esta respuesta porque es bellísima. Solamente el amor puede competir con el universo mismo, es tan fuerte y tan bello. Wow. Me encantó la respuesta del de espíritu a esta, ¿eh? ¿Cuál íbamos a decir el 777, verdad? Saludos para la página Las Mentiras del Payaso. <risas> ¡Órale! Está buena esa página. Mándenme una invitación a conocer la página Fake Paranormal. Dice, saludos para la página Las Mentiras del Payaso. Ahí deben de meter a los demás, ¿eh? En Las Mentiras del Payaso deben de meter a todos los demás exploradores paranormales. Me gustaría ver esa página... Y que la analiz analizáramos en un en vivo. Me encantaría poder analizar la página de los faqueros paranormales. Un saludo, mi hermano, allá en TikTok. Saludos, Oxlack. Leslie, te voy a regalar una para que no te enojes. Brujita, que se ve Un abrazo. DATA. también, no soy un gato. Simón, mi madrina, está ahí. Le mando un abrazo. También está mi novia viéndome. Los números que decían texla, 369. Voy con el 77. Voy con el 77 y después voy con el, el siguiente. 777. Me acordé del Interestelar por la referencia ante la Morch. la bájale la espuma a tu chocolate, pues. <ríe> es que, ¿saben por qué hoy estoy hablando así? Porque me encontré un TikTok, me encontré una, un, un perfil de TikTok que cuenta la historia la, la historia de México, pero la cuenta de, de modo ñero. Entonces me vi unos Cuatro o cinco videos. Y no y no me quité la, la forma de hablar. Y, este, y y por eso estoy hablando así. malo eh, Ojalá que es muy divertido. La pasamos súper bien viendo tus directos. Saludos para mi esposa Alejandra. En Santiago de Chile. Un abrazo a tu esposa Alejandra. En Santiago de Chile. Y mi hermano Neon Strokes. Gracias a todos. ¿Dónde están los superchats, gente? ¿Dónde están los superchats? No veo ningún superchat. Leslie dice... Ah, es que Ox comió brownies con sorpresa. Nada de eso, nada de eso. Los que anduvimos en Iztapalacra ya no tenemos temor de nada, dice Alex Selvig. Todos están los superchats? Apóyeme con los superchats, con las likes, con los compartidas, con los mensajitos, con todo lo que puedan ahí, las ruletas, los regalos. Échenme la mano, gente, no sean así. Si no, ya no les voy a decir lo que comentan los espíritus. Yo también soy de Veracruz, es cierto, en este estado, en este estado hay muchas leyendas, saludos, saludos, eh, no hay super chat porque no hay plata, debe de haber, debe de haber, los espíritus dicen que sí hay, de hecho, déjame ver, dicen que sí hay, que sí hay plata, que sí hay. Ah, de hecho, ah, eso ya ves, sí apareció un superchat. Neon Stroke mandó 2.500 pesos chilenos o colombianos. <coughs> Dos pesos colombianos, aquí va el mío, no olvides el mensaje anterior. Un abrazo, mi hermano, gracias por ese superchat. Ahí está, ya ven que sí, los espíritus sí hablan. Ya les voy a preguntar todo a los espíritus. Al 777 vamos, <coughs> 777. Yo creo que así voy a acabar de leer el libro mejor con ustedes, que leyéndolo yo solo debería de leer mis libros aquí en vivo verdad, voy a hacer una transmisión aparte, una transmisión eh, en la tarde, en donde lea mis libros y hable sobre lo que estoy leyendo, les parece sería bueno no, y ya en la tarde vemos las evidencias paranormales que nos mandaron yo creo que voy a hacer eso para que yo tenga oportunidad de leer más libros eso es lo que voy a hacer, ya está. Lo voy a hacer así en TikTok, en You Now, lo voy a hacer por la tarde. Ya me vi, ya me vi, los espíritus me están aconsejando, los espíritus me hablan. No es cierto, no es cierto. Tranquilos, te estoy bien. Compartan, compartan, esa es la playa de los faqueros. Compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, dígale, bruja Juanga, bruja Juanga, compartan, compartan, compartan entran en al canal de YouTube del Miñero, gracias a Luis Enrique Soldevilla González, que mandó 100 pesotes, eh, ya ven que sí se puede, sí se puede, hola oh, pregúntale a esos fantasmas, ¿por qué el corazón de ella es tan frío? ¿por qué ella no tiene corazón? dice, oh, los espíritus te acaban de contestar, que ella no tiene corazón, mi hermano, que te busques otra, que sí tiene, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, compartan, yo le voy a copiar a los faqueros, así hacen, 777 quedamos, ¿verdad? 741, 755, eh, 791, 772, 773, 776, 777. El 777 es importante. En la Biblia se habla del 666 como el número de la bestia. Los míos tampoco, que, Leslie, ¿qué? Los tuyos tampoco, ¿qué? Y Oxla, que invoca a los demonios en hierro. Chale, carnales, ya cáiganle aquí a lo barrido. Mamón, Caguamón, el Megatron, cáiganle, cáiganle todos. Belzebú, Belzebú, Belcebú. Van a decir que me estoy, que me, que me meto a algo, ¿verdad? Olvídalo, ya no ya no les voy a hacer caso a ustedes. El 666 eh, aparece en, en la Biblia. Habla del número de la bestia. Um, no hace referencia que sea el número del diablo. Hace referencia a, a, a un número importante en la Biblia. Eh, lo, lo dicen varias. De, voy a investigar bien en cuántos versículos de la Biblia habla sobre el 666. Solamente que se relaciona más en el libro de Juan que parece como el número de la bestia. Y el 77 es importante. El 37 es. Porque es el número de Dios. Se supone que el 6 es el diablo. Y el 7 es de Dios. Porque está arriba. ¿Sale? Entonces el 777 es importante. Dice 777. Alan Kardec. Así ah, es cierto. Pues al inicio de la transmisión yo vi que te andabas moneando. Así ah, es cierto. <risa> ya me acordé por qué. <risa> sí, es efecto, ¿eh? Sí, es efecto. <risa> Teniendo el hombre menos necesidades en estado natural, ¿no siente todas las, las tribulaciones que se crean en estado más adelantado? ¿Qué debe pensarse de la opinión de los que miran a aquel como el que de más perfecta felicidad en la tierra? No entendí otra vez. Teniendo el hombre menos necesidades en estado natural, no siente todas las tribulaciones que se crea en estado más adelantado. ¿Qué debe pensarse de la opinión de los que miran a aquel como el de más perfecta felicidad en la tierra? No le entendí. Ahora sí, ni en idioma está, está palapeño. A ver, ustedes explíquenme qué significa... Teniendo el hombre menos necesidades en estado natural, eso significa que, que estando naturalmente el hombre no tiene necesidades. Vamos a desglosarlo así. El, el hombre en estado natural no tiene necesidades. No siente todas las tribulaciones que se crea en estado más adelantado. No le perjudica o no le perjudican las, las cosas que vengan por el avance tecnológico, no le afectan, según esto Alan Kardec, o sea, y recuerden que era una época de medieval, ¿no? Entonces, no, no, no, no creo que medieval, es más para acá, como de mil y tantos, mil ochocientos y tantos. Eh, entonces, el hombre no tiene necesidad en un estado natural, y no le afecta los fenómenos que ocurran en un eh, en un nivel avanzado ¿Qué se debe que debe pensarse de la opinión de los que miran a aquel como el más como el de más perfecta felicidad en la tierra para rápido qué opinan ¿Qué se debe opinar ¿Qué se, debe, qué, se debe de ¿Qué se debe de opinar de que el hombre es feliz en la tierra? Para rápido. Eso es lo que entendí. ¿Qué se debe de pensar de lo, del hombre feliz en la tierra? Así sencillo. Dice Saeed Torrens: ¿Qué es lo que deben pensar las personas de las personas que perciben el éxito? Para rápido es. ¿Qué, se, qué opinión tienen los espíritus? Es... Chale, carnal, ¿qué opinas de los güeyes esos que, que opinan que el hombre es feliz en la tierra? ¿Qué, opinan de que, de, ¿qué opinas de esos, de esos chacas que dicen que el hombre es feliz así en su estado natural en la tierra? ¿Eh? Ahora, la, la respuesta es, ¿qué quieres que te diga? Es la felicidad del bruto. Y hay gentes que no comprenden otra. Eso es ser feliz a la manera de las bestias. También los niños son más felices que los hombres hechos. Eso es fácil. La respuesta fue fácil, contundente, certera. Y, y lo dijo todo. Creo que esto sí, sí lo escribieron los espíritus. ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Es la felicidad del bruto. Y hay gente que no comprende otra. Eso es ser feliz a la manera de las bestias. También los niños son más felices que los hombres hechos es decir, ay cabrón, entre más ignorancia, voy a decirlo así, Shhh, ¿qué quieres que te diga carnal? la gente que es más mensa, los que son más ignorantes, son los que son más felices, la mera neta, el que conoce menos, es el que vive más feliz, así como los pichis perritos, así nada más viven al día, no saben otra, no se la sabe, nada más andan pensando en comer, y en dormir, e ir al baño, Así viven, como bestias, de, como puercos, como animales. Esos son los más felices, carnal. ¿Qué quieres que te diga? El hombre avanzado, el que le piensa, el que usa la tatema, ese no es feliz porque toda la vida está preguntándose el porqué de las cosas. No, carnal. Vive echándote un alcohol y mira, la pura vida, carnal. Y ya. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Te escucho en mi trabajo para sentirme acompañada. Xochitl, deme, pues qué bueno, qué bueno que te sientas acompañada, Xochitl. Estoy contento de que, que te esté haciendo compañía ahí en tu trabajo. que Espero que, que lo estés haciendo más a gusto, que te esté entreteniendo, que a lo mejor la actuación del, del investigador Chaca, porque ahora seré Oslac, el investigador Chaca, pues te esté gustando y te esté aportando información. Ay, se movió algo. Se movió algo. Los espíritus ya están aquí. Por invocar a Mamón, a Belzebú, a Belial, a Llobel, a Senyase, a Cocu, a Witz, Metatron. Por invocarlos ya, ya se están llegando los espíritus. Jaja, ja, y suenan los ángeles azules en tus intros. Ox. Me hace acordar cuando estudiaba para un examen de filosofía. Dice prueba. Los, las caguamas o bobachos. Se movió algo. Albomar, grábale Omar grábale, grábale, grábale, dile bruja wanga, bruja Huanga, el demonio de José Velázquez hagamos la ouija, Tustepec Oaxaca presente como siempre dice Albert Pérez, y acá tenemos a Tecno Gadget también, pues ahí está, parte de lo que estaban hablando de los espíritus y que me acordé de Alan Carrey que dijeron por ahí y pues está interesante el libro de los espíritus ¿no? podríamos repasar parte de él durante varias noches para acabarlo de, de leer juntos el, el libro de los espíritus, son muy sabios, fíjense que en las respuestas que dieron, pues al menos yo estoy muy, muy de acuerdo, estoy sumamente de acuerdo con lo que con lo que respondieron, me gustó, me gustó y seguramente hay muchas cosas interesantes aquí, que se ponen los espíritus, dijeron, entonces, yo no sé qué les haya parecido a ustedes. ¿Les gustó? Espero les haya gustado. Está muy interesante y me gustó muy profundo, la verdad. Creo que los espíritus eran muy sabios. Eh, habría que leerlo más, habría que checar algunos números más. Yo creo que en las siguientes transmisiones checamos más números del libro de los espíritus de Alan Kardec. Lo vamos a estar eh, ocupando de pronto cuando se nos venga alguna duda vemos en el libro de Alan Kardec la respuesta, ¿qué les parece? ¿no? no queremos que te pases como a las películas, a las películas de las videollamadas Ox, el libro de Megatron, ya te fumaste lo que te dio a Witz tan en serio entonces sabemos la razón de por qué es muy feliz a Witz eh, está chido el librito dice Axel Robles Anita Nava, un abrazo Anita Nava, Beatriz, que gracias a Joaquín Grego que nos mandó 2500 likes y a Heroin, Heroin, se escucha medio, medio, medio a sustancia, sustancia peligrosa, Heroin, 360, que nos mandó 200, 2,000 likes, Heroin, 2,900 likes, Heroin, gracias, Heroin, oye Oxlack, de tanto nombrarlo vas a asomar, asomarse los cuernos, de haber asomarse los cuernos, oye Oxlack, de tanto nombrarlo vas a ver asomarse los cuernos. Eh, súbete, carnal. Súbete, carnal. Si sí, lo leyó, hola Maru. Ah, es que sí, carnal. Saca las monas de fresa para estar bien activos. Cainal, ya te las sábanas para que cobijas. Ya te las sábanas para que me. ¿Qué? Ya, ya cobijas. Sábanas para qué cobijas. Sí, dice la pregunta. Prefiero hablar como el pipurris, Carlos. Hay que decirle que Gracias a los fantasmas para que se vayan. Oye, estaría bueno. yo fuera Alan Kardec, o sea, podría hacer lo mismo actualmente. Imagínense que yo haga lo mismo que Alan Kardec y me eh, entreviste con con espiritistas, con personas que hablan con los difuntos y les haga preguntas. Yo sí, de, sí le preguntaría a los espíritus, oye espíritu, ¿es verdad que diciéndote groserías te vas? Si es así, ¿por qué? Y si no, también ¿por qué? <risa> Hablas como el Mario Valdés, dice Anaela Price, perro zombie del niño muerto. Grande Oxlack, ya llegué, gracias. Hola, Adana Das, bienvenida Carlos de los Espíritus Chucarreros. Bien, vamos a ver qué tenemos ya en el en el WhatsApp el día de hoy. Tenemos este ¿no? primero, primer mensaje que dice: Hola, he tenido algunas experiencias paranormales, de las que más me acuerdo. Es que mi hermano y yo soñamos lo mismo, pero cada quien desde su perspectiva. Nos dimos cuenta de esto porque, como mi padre, siempre comentamos estas cosas. El sueño fue corto, pero tenía algo diferente. Espero que lo puedas comentar en directo. En caso de que haya personas que hayan pasado por lo mismo, saludos desde México. Por cierto, mi investigación favorita siempre fue la niña rusa voladora. Video antiguo, pero brillante. Muy bueno ese video. Recuerdo muy bien, mi hermano. Padrísimo esa investigación de la niña voladora en Rusia. Fue un trabajo de investigación muy arduo, muy padre, me gustaba mucho cómo investigábamos en aquel tiempo y afortunadamente pude descubrir varios, o he podido descubrir varios charlatanes y varias evidencias paranormales que fueron falsas, me gustó bastante el, el haber aportado y el que siga aportando, ese tipo de, de cosas para todos ustedes, Banners, cuéntame tu historia paranormal, ahí está, bien, eh, y dice que, ah, bueno, que soñó lo mismo que su hermano, pero cada quien es su perspectiva. Sí, creo que hay personas que cuando duermen juntos pueden soñar lo mismo. Y entonces cuando sueñan lo mismo, esto podría ser una evidencia de que, de que se tiene un espíritu y de que cuando dormimos el espíritu, Puede estarse saliendo de, del cuerpo. y e Imaginemos este, esta situación en donde dos personas están durmiendo. Se salen los, los espíritus y entonces están viendo lo mismo. Sueñan lo mismo. los dos Las dos personas. Puede ser que, que así sea el mundo de los sueños. O puede ser que la mente sea tan poderosa. Que se conecte sin hablar, sin, sin verse, sin tocarse, sin nada como telepatía. Y entonces eh, la mente sea como un espíritu, la mente sea como la razón, como la existencia misma. Y entonces vivan en, en realidades diversas y puedan soñar las dos personas la misma cosa. Ese tipo de sucesos son los que a mí me hacen pensar que efectivamente hay fenómenos que les llamamos paranormal, paranormales, pero que son fenómenos naturales de nuestra propia naturaleza de nuestra existencia pero que no los conocemos y esos son los que me gusta conocer investigar adentrarme en ellos podremos en algún momento seguramente explotar toda esa ese poder que tenemos en la mente no solo somos lo que vemos aquí ni la mente tan eh, prehistórica primitiva que tenemos tenemos una mente superpoderosa ...que puede hacer cosas inimaginables... ...solamente que no la hemos desarrollado... ...vamos a un mensajito más que dice... ...buenas noches, hola Oxlack. ...has escuchado del vuelo de la mariposa... ...dicen que es una manera de cómo comunicarte... ...con los seres queridos que ya fallecieron... ...el vuelo de la mariposa... ...no, no me suena el vuelo de la mariposa... ...es una forma de comunicarte con los... ...ya fallecidos... Pues es que dicen que de pronto, cuando una mariposa te se deja tocar por ti o llega y está volando a tu alrededor, es una persona que ha fallecido y que viene en espíritu, y que es el espíritu de esa persona. Eso es en la, en la idea romántica de, de los espíritus y la naturaleza. Porque en realidad la mariposa, pues es un gusano que estaba bien gacho, son feos a mí las mariposas son bonitas, pero si recuerdo de dónde vienen, me dan cosa, porque son horribles las orugas, son las cosas más feas que existen, y no, no, son terribles las orugas, y se transforman en, en mariposas, entonces, pues no creo que mi ser querido se haya, haya sido un primero, un, un gusano tan gacho, tan feo, y después mariposa, es la, la manera romántica de decir que los espíritus vienen con nosotros, y de adjudicarle que se dejen tocar porque tienen un vínculo con nosotros. Creo que solamente es la manera romántica de hablarlo, pero no, no está de más pensar o imaginar que efectivamente puede ser los espíritus, ¿no? Como lo decían los antiguos, eh, a, a los indios americanos, que por medio de la naturaleza veían a los espíritus de cada cosa. Entonces seguramente pues las las orugas son horribles, voy a poner un video de, de una oruga horrible para que veas que son horribles, son feas, son la cosa más gacha que existe, ¿O ¿sabes algo? de que me dan miedo las personas inteligentes, ¿O ¿sabes algo? me dan miedo las personas inteligentes, dice Pepsi Sagrada, eh, ahí Richard Gargüe, es uno de los trollcitos que siempre en Facebook me molesta, y está diciendo charlatán, saludos, eh, pobrecita persona, yo creo que en su casa no le hacen caso, yo creo que su esposa no, no lo atiende, que, que nadie lo pela, no sé si tenga hijos o no, no sé si, qué haga de su vida, pero como no llama la atención en alguna parte o está frustrado, entonces por eso insulta, me insulta en la página constantemente o viene a la transmisión y me insulta. Eh, y es un viejo ya grande, ¿eh? ya no estamos hablando de un chamaco de que esté en internet y no tenga nada que hacer, no, ya es un, es un viejo grande, entonces no sé qué traiga, no sé qué tenga, no sé qué, qué le parezca, no sé por qué tanta coraje, tanta envidia, yo le he invitado muchas veces a que se vaya de la página, que deje de seguirla, no lo quiero bloquear, Quiero ver si en algún momento se transforma de la oruga que es a una mariposa y, y puede ser algo bello y bonito para la vida. Estoy esperando ese momento de que ese Richard Gar se transforme en una mariposa y sea algo bondadoso para la humanidad y deje, deje de estar ahí de, de ocioso, sin hacer nada. Yo creo que ni trabajo de tener, pobre señor, pero bueno... Congelemos un fantasma antes de que lo haga Carlos Trejo. Te ama en secreto. Es lo que yo creo, yo creo que le gusto. De hecho, es lo que he pensado. Digo, no, no soy guapo, pero yo ya vi su foto, Él es un gordito morenito. Yo creo que sí le gusto. Yo creo que algo tiene conmigo y está frustrado porque, pues yo creo, obviamente, no, yo no, a mí no me gusta ese tipo de cosas. Y pues yo creo que siente eso de ese rechazo pero no puede ser mi amigo no necesariamente algo así hay muchos hombres con los que tú pudieras ser feliz y más guapos y más eh, interesantes no sé por qué estás aquí buscándome a mí pero te entiendo a veces soy irresistible a veces a veces sí suelo ser irresistible pero tranquilo viejo tranquilo la criatura gigante es como y los dragones y serpientes gigantes, u otro tipo de animal grabados. ¿Qué, qué con eso? Con las con los criaturas gigantes. En Ninge, ¿qué tan ciertos son? Ah, ¿qué tan ciertas son las criaturas gigantes? Es que la criptozoología está basada en mitologías, leyendas, eh, historias, y cosas de que la gente habla en diferentes partes del mundo. Entonces, más que una realidad, o más de que más que existan eh, materialmente, existen en la memoria de las personas. Estamos hablando filosóficamente. No existen, si es a lo que te refieres. Yo digo que no existen, porque si no ya los hubiéramos descubierto, esos animales gigantescos, ¿no? Como el moquel eh, el el... ¿cómo dijiste? El ningen también... Eh, um, o, o el Sasquatch o el Nessie o algún otro monstruo más grande, ¿no? Yo creo que ya los hubiéramos encontrado. Entonces no existen tal cual. Se cree que pudieran existir y que algún día los encontremos, pero sí existen en la memoria de las personas, en las historias, en los relatos, en todas las experiencias de las personas. Existen. Por eso se mantienen ahí como pendientes, al final de cuentas no los rechazamos y no decimos falso por completo, sino como que los mantenemos en un misterio, eso, eso, eso se trata lo paranormal, De eso se trata todo el misterio, de todos estos temas no los puedes tachar y decir simplemente no existen, ni tampoco puedes uh, decir que sí existen, están en el limbo, estos temas paranormales siempre van a existir algunos van a dejar de ser temas paranormales para convertirse en conocimiento y algunos van a terminar por convertirse en algo completamente falso. Pero dentro de este círculo siempre habrá misterios, siempre habrá un nuevo misterio el que se mantendrá en el limbo y del cual hablar. Por eso existen y no existen. Esa es la, la respuesta que te puedo dar. No existen, pero a la vez existen en la memoria y en el interés y en el que quizá Algún día aparezcan. Oxlack, ¿ya viste el video de Rusia de Gigantopithecus? ¿Crees que sea real? En Rusia un Gigantopithecus, no lo sé, mi hermano. No lo sé. Mira, Richard Gar dice, te dejo con tus 25 personas. Ya no chilles, princesa Oxlack Castro. Aquí el, el, el llorón ya se fue. Es él porque... Porque si no hubiera seguido aquí... Tanto me ama, aquí, aquí me tienes, aquí me tienes, quédate, por favor, por favor, quédate. Uno de los videos que me dejó con más intriga es la niña fantasma del Kinder María. Este está padre, ese video, franklin Franco. Una niña fantasma, una niña que fue fotografiada en el, en el Kinder María Enriqueta de Coatepec, Veracruz. Fíjate que yo tenía muchas ganas de ir eh, a ese Kinder porque las fotografías estaban muy, muy, muy claras. ...de que una niña fue fotografiada dentro del kinder, ya era de noche... ...ese video fue como del 2017, ¿no, mi hermano? Y entonces, yo iba a ir a Veracruz y dije, puedo pasar... ...pero no, nunca encontré a una persona que me dijera cuál era el kinder... ...porque yo no sabía cuál era el kinder... ...y quedó, yo creo que está en mi, mi canal de YouTube, debe de estar todavía ese video... ...pero ya tiene bastante tiempo... ...y si ya no supe si se sigue apareciendo la niña o no... ...pero las fotos son muy buenas... Están muy interesantes las fotos. Me gustaría retomar el caso. Y si se sigue apareciendo la niña ahí, pues ir a entrevistar a las personas o a la gente del kinder para ver qué onda con, con esa situación. A lo mejor y, y hay algo ahí oscuro en el kinder, ¿no? Quizá pueda estar alguien enterrado en el kinder, una niña que está enterrada en ese terreno, o quizá haya pasado algo ahí, o quizá simplemente haya sido algo... Falso, algo que, que inventaron, y que, pero la fotografía está muy buena. No sé si la encuentro aquí, voy a buscarla. A ver cómo se llamaba, Niña Fantasma en Kinder, ¿no? Niña Fantasma en Kinder. Está ahí todavía mi imagen, pero sí están las fotos. Las voy a descargar y se las voy a, a poner ahorita en el... Ajá, se las voy a poner en, en la transmisión documentos, bien vamos aquí a la transmisión vamos a compartir archivo, a compartir pantalla ah, entonces vamos acá y vamos a darle clic vamos a darle clic a dónde los dejé Documentos o en, en imágenes En imágenes Ah, aquí ya la encontré Ok, aquí hay una Y no encuentro la otra Ok, voy a abrir esta Uy, está chiquita No Y la otra La otra se ve más de cerca Es que está muy chiquita esa foto Y no se ve bien la niña Que está dentro de un kinder ¿Y por qué te acordaste, mi hermano? De esa fotografía Ese caso ya tiene rato Mucho tiempo Fue uno de los que me, me gustó más sí. no, no encuentro esa otra foto se supone que la guarde A ver, la voy a volver a guardar. A ver, niña fantasma, es esta, es esta guardar como. En documentos. Ah, ok. Vamos a documentos, ahora sí. Y ahora sí vamos a abrir esta. Es esta, sí. Uy, se ve igual de chica, pero vamos a hacerle un zoom. Uy, casi ni se ve. Bueno, vamos a ver esto. Stream compartir pantalla, ventana. Ahí está. Ahí está la niña fantasma. ¿Sí la están viendo? esa niña está bien interesante y si alguien sabe más al respecto estaría bueno que me lo platicara no si, si sigue apareciendo no ahí está la fotografía de la niña Dice, eran como las 3 de la mañana, la gente de ahí dice que un niño jugaba con su pelota en un campo cerca de ahí, y al querer recoger su pelota, un carro lo atropelló. Te he reconocido escuchar a Solitario, un hombre dialogando con su ego. Te recomiendo escuchar a Solitario, un hombre dialogando con su ego. Dice eh, Crap17. <coughs> en TikTok no lo podemos ver, pero en YouTube y en Facebook está apareciendo. Netsa Sigma dice, Oxlack, yo te conocí desde el caso de Bebecito de Moxito. Un abrazo, mi hermano. ¿Ya cuántos años tiene el caso de Bebecito de Moxito? Fue uno de, de, mis, de mis grandes proezas. Fue una aventura el caso de Bebecito de Moxito. Un día se los voy a... Un día se los voy a... Se los voy a... ¿qué? Ah, se las voy a contar la historia de Bebecito y Moxito. Se las voy a platicar algún día tal y cómo sucedió. Fue algo muy, muy padre. Una investigación que, que duró meses y que pudimos resolver. Ah, dice Jocelyn Cari, Vamos a leer lo que dice Jocelyn. Les cuento mi primera experiencia paranormal. Mi abuela falleció un 19 de febrero. Lo recuerdo perfectamente porque la quería demasiado. Y creo... Yo que se despidió de mí en forma de un animal. Bueno, todo empezó cuando... Todo empezó... Cuando yo, ya toda la familia de mis padres estaban llegando de viaje a la casa de mi abuelita en Cusco por su fallecimiento. En ello la estaban velando en el primer piso y yo estaba en el segundo junto a mis primos tratando de dormir aunque en realidad nadie podía por la música. Y ya no me escribió más. <risa> Hasta ahí se quedó la historia... Eh, Oxlack tiene problemas de ir a lo que eres no, si no, mejor pasar en tu interno que te puede ayudar eh, Oxlack tendrás que llevar a esos exploradores al Kindle que son bien eficientes con los fantasmas yo creo que sí. Oxlack una última pregunta cualquier individuo puede vender su alma al diablo me refiero a hacer un trato uno puede terminar poseído si lo intenta mira Kevin ha hecho una pregunta buena lo voy a poner en pantalla Oxlack, una, una última pregunta. ¿Cualquier individuo puede vender su alma al diablo? Me refiero a hacer un trato. ¿Uno puede terminar poseído si lo intenta? Kevin, te voy a, a responder como, como lo hizo una de las personas más odiadas del mundo de lo paranormal, pero que en esa respuesta me pareció muy acertada. En una pregunta que le hicieron a él y que respondió de una forma muy acertada, eh, ese fue Carlos Trejo, le hicieron la misma pregunta. La misma pregunta, que si alguien le puede vender su alma al diablo cualquier persona, y que si pueden hacer trato con él. Eh, y Carlos Trejo respondió, ¿para qué chingaba querer tu alma? <risa> ¿Para qué va a querer tu alma? O sea, eh, Carlos Trejo se burló de que pues el alma de, de, de cada uno pues no vale nada, ¿no? O sea... No tendría por qué ser importante para el diablo tu alma. Esa es la, la respuesta. Entonces, eso del trato con el diablo es como pues, que el diablo no, no puede hacer trato. Tú no eres dueño de tu alma. Tú no eres dueño de ese espíritu. El diablo tampoco lo es. Eh, entonces, no hay trato, no, no hay posibilidades de que se pueda hacer un trato, una negociación... De que, de que el diablo quisiera darte algo a cambio de tu alma para qué va a querer tu alma el diablo si todos los que se van muriendo si existiera el infierno todos los que se todos los que se fueron se van muriendo pues se van al infierno son charlatanes mentirosos eh, pecadores borrachos adictos mujeriegos asesinos rateros o sea hay mucha gente que se va a diario al infierno para qué quisiera tu alma al diablo y tú qué quieres a cambio dinero mujeres porque qué más se puede pedir qué más puede pedir un hombre qué, qué es más lo que quiere un hombre de la tierra un hombre eh, como lo dijo el, el espíritu hace un rato un hombre que vive como una bestia. ¿Qué más quiere un hombre que vive como una bestia en la tierra? Pues solamente dinero y mujeres. No hay otra cosa que el hombre quiera en la tierra. Así los que, los que, los que se viven como bestias, como animales, como sin conocimiento. Como el troll que entra aquí. Así bestias, ¿no? Totalmente primitivos. Pues eso. Si fuera, si se pudiera, si se pudiera hacer un trato con el diablo y decir, cambiar tu alma por algo y que, que yo pudiera, en este ejemplo, pues yo, yo le pediría, eh, pues tener todo el conocimiento del universo, ¿no? Imagínate explotaría, ¿no? ¿No podría con todo el conocimiento del universo? Saber qué, qué hay en los planetas, saber qué hay más allá de los planetas, saber qué son los agujeros negros, saber cuántas constelaciones hay, eh, en qué planetas hay vida, cómo, son la, cómo es la vida en esos planetas, si hay dimensiones, cómo son esas dimensiones qué hay después de la muerte. Todas esas preguntas me... Yo si pudiera, sí le vendería el alma al diablo por eso, por esa respuesta. No por dinero ni por mujeres. Por maravillarme al conocer todo lo que es el cosmos. Eso sí me encantaría. ¿Ustedes por qué, ¿Por qué venderían su alma al diablo? Pueden ser materiales, no pasa nada. Aquí no, nadie se... Yo me burlo nada más, pero nadie más se burla, no se preocupen. Ustedes díganme qué, qué venderían al diablo. ¿Qué le darían? ¿Qué, ¿Qué le pedirían al diablo por su alma? ¿Qué le pedirían al diablo por su alma? Cuéntenme. Mientras leo lo de Yoselin Incari, Les cuento mi primera... Ya, Yoselin Cary, eso ya lo leímos tuyo. Vamos a ver qué le venderían al, alma al diablo. ¿Por qué? ¿Por poderes sobrenaturales? ¿Por, ¿Por qué dijeron ahí? Saludos desde Chiapas. Un abrazo. ¿Cómo va tu caso con el tótem de madera? Yo pediría poder curar a la gente y teletransportarme. Violeta... Curar a la gente y teletransportarse. Aquí ya vamos a empezar como los Avengers, ¿no? Estaría bueno esto. Nada, soy perfecto y feliz, dice Kip. Tu alma eres tú si te pertenece. Vender tu alma significa convertirte en esclavo por la eternidad al ir al infierno. Cualquier demonio, cualquier demonio te puede reclamar con su, como su esclavo Pues de todas maneras, ¿cuántas cosas malas no has hecho? ¿O ¿A poco dime que tú vas a ir al, al cielo? ¿Que nunca has mentido? ¿Que nunca has pecado? ¿Que nunca has imaginado, pensado cosas malas? ¿Que nunca has ofendido a tus padres? ¿Que nunca has renegado de Dios? ¿Que no? O sea, son un montón de cosas que te hacen pecador y todos van al infierno. Nadie es tan puro como para irse al cielo. Hola, Jacqueline Vázquez. ¿Cómo estás? Así que, ¿Para qué va a querer el, el, el diablo? ¿Para qué va a querer almas si todas las almas se están yendo para allá? Durar más de cinco minutos, dice Daniel Max. <ríe> Durar más de cinco minutos. Yo no lo haría por nada del mundo. Poder teletransportarme, quizá, y conocer a gente como a Violeta González. Mujeres, mujeres, dice Eric Stark. Mujeres, Inge Sur. yo voy por mujeres, dice el diablo de aquí en la tierra es creado por el miedo de muchos de nosotros, el real Lucifer está en el infierno, así que aquí hay un impostor que se burla de nosotros, dice Eduardo Enrique, le pediría irme al cielo, dice Carlos Armijo Oxlatoso, le pediría irme al cielo, no, no, no podría porque pues allá San Pedro no te abriría, diría, ¿qué de dónde vienes carnal? dirían, no, pues el diablo me mandó yo le hice un trato con el chamuco y que me manda para el cielo y dirían él, carnal, no, aquí no entras ese vato ni siquiera es nuestro cliente, vete allá a ser este, su esclavo, porque aquí no vas a pasar, carnal entonces no me no vas a pasar al cielo. Marta Rosada, señor Oxlack, le sugiero que se documente seriamente sobre demonología. Los seres oscuros entran a su vida con su autorización misma que usted les da cada vez que los nombre. Cuídese, no juegue. Belzebú, mamón. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Lucifer. Uh, Lucifer. Este hasta ¡Astaroth! Hasta ahorcarte el ganso del pecado Yo vendería mi alma por Melissa y su novio Robot ¿Tu alma por Melissa? Mujeres, mujeres No sé, es una ironía vender el alma Para a cambio asegurar de que mi alma vaya al cielo Le vendería mi alma a Mil Milhouse Por ser el artista más conocido del siglo XXI Dice que un violinista le apostó su alma al diablo Y se la ganó tocando el violín Mejor que el diablo, eso fue en Georgia Puedes pecar, pero también existe la redención. Si cometes errores, también puedes corregirlos. No necesitas vender el alma. La mayoría hemos hecho cosas malas. ¿Para qué quieres más si ya murió la vieja? Dominar el mundo e imaginar cosas horribles. Simplemente ve mi Nick. Es el nombre de un demonio. ¡El Igor! ¡El Igor! Sebu! ¡Mamón! Un vecino hizo algo así y su mamá fue a la que le contó. Porque ahora ya está en el panteón por no pagarle lo que le ofreció. ¡Uy! ya se está poniendo rudo esto el sabio pensaría si vendo mi alma al diablo y pido mujeres no tengo dinero pero si tengo dinero tengo todas las mujeres qué listo que sos dice arturo garcía yo a, al diablo le pediría tener mil deseos más no qué le vas a pedir al diablo que te cambio tu mi alma que, que te doy mi, mi alma por algo pues porque me concedas mil deseos mil deseos y ya al 999 le pido otros mil deseos. Y, y después le pido que... Que se, que se rompa ese... Oxlack. saludos desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué dice? A ver, vamos a poner a aceptar. Ya acepté. Es que me pareció una cosa que en you know que decía que Marquitos me mandaba saludos desde Argentina y me ponía a aceptar, pero no sé... Para qué era lo de aceptar. La gente es comodina, todos los pueden conseguir echándole todos los kilos: dinero, mujeres, trabajo, salud, inmortalidad, pues no, solo Chabelo. ¿Para qué quieres ir al cielo? Para que te coman los ángeles, jajaja. Ja, ja, ja. El children, tumbate carnal, así no te enfrío a San Pedro. Me quedé en limbo. Entonces, yo, diablo, te vendo mi alma al diablo. Cuando vale, es cuánto vale esa chingadera. El diablo es fácil, el camino de Dios no, y mucha gente que Dios solo es amor. Oh, ya le diría al diablo que me dé su alma a cambio de la mía. En Bad Black Wita, está prohibido tener relaciones si no es una vez al mes, cuando la mujer pueda concebir no tener relaciones solo por placer. Si el diablo es enemigo de Dios, ¿por qué entonces se dedica a torturar a los que desobedecen a Dios? <risa> Dice Xarli. Si el diablo es el enemigo de Dios, ¿por qué entonces se dedica a torturar a los que desobedecen a Dios? Pues es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque saludos, mi querido Oxlack, te sigo desde hace más de 15 años, te admiro, respeto, saludos desde Venezuela. Un abrazo hasta Venezuela, mi hermano. Maru, me gustas para Cibernovia, porque cuando entras al chat todo el mundo te da besos. Lo voy a poner ahí en pantalla para que todos vean a Shotgun Alien, re, este, declarársele a, a Maru. ¿Por qué los supuestos casos de posesiones no son tan tratados como en las películas? Ya que existen casos que puedan ser reales donde la víctima fallece de manera extraña. ¿Será que somos muy escépticos? Sí, to sí Tom, sucede que no hay muchos eh, padres que se dediquen a hacer exorcismos. O sea, eso tiene que venir con un consentimiento del Vaticano, con un consentimiento de la familia. Y eso no te asegura que la persona vaya a sobrevivir eh, por eso es el caso de Annalise Mitchell porque ella muere precisamente en un exorcismo, duró varios días tratando por un padre tratando de sacarle el demonio y termina falleciendo por eh, porque no comía y no tomaba agua, entonces de eso murió la, a la, la chica Annalise Mitchell es uno de los uno de los mártires de lo paranormal, Annalise Mitchell. Para poder viajar en el tiempo, el violinista del diablo Pagani, o Piagani, Pagani, ¿no? Eh, como la crepipasta, pregunten lo que sea antes de que se les acabe el cigarro al diablo. Yo le cambié a mi alma al diablo por el guantelete del infinito. Una vez yo gané mil pesos cuando salió el diablo en la lotería. <risa> Cristo dijo que el príncipe del mundo era Satán. ¿Y qué pasaría si el diablo te dice, órale, mijo, nomás te alcanza para una picata o algo precio similar? ¿Qué le pediría al venderle mi alma al diablo? Que pueda vivir mucho tiempo con salud y ver a mis hijas casadas o lo que sea, pero felices. Lo vas a ver, mi hermano, lo vas a ver. No necesitas venderle el alma al diablo. El cambio alma, deseo estar peor que el peso antes del dólar. Andamos Octavio Solslag. Me vaya a pasar como el diablo con el diablo todo, Deseo pedir, valía, madre, sí. Que su reino no era de ese mundo y después de resucitar dijo confiar pues he venido al mundo eh, yo le diría guango, eh, pinche Oxlack guango los caprichos de Pagani no era de este mundo yo pediría que Melissa ya entra al directo jaja Oxlack saludos desde Querétaro, Juriquilla, un abrazo Dios y el diablo son cómplices yo creo y porque ambas son invenciones de los hombres de antaño para manipular ok, ya se pusieron aquí súper súper súper eh, profundos en Facebook y en Youtube Qué sabio, dice Imperials, que es Paola, Paola, te mando un abrazo, Pau. Besos. Qué bueno que me estés viendo en TikTok. Gracias por estar en esa transmisión. Y también a Beatriz G. y a Carlotina Martínez. Gracias, Carlotina. A Carlos Montoya. Gracias a toda la gente que me está viendo en YouNow. Y en TikTok, y en YouTube, y en Facebook. Pues, ¿saben qué, gente? Que ya va a ser hora de que los peques vayan a la, a, a la cama. Vamos a dormir, no manches, en Guatemala no sé qué dijo. En Guatemala... <coughs> ah, no, no, manches, el guantelete del infinito no es como, no es la más como poderosa, hasta es inservible como otras cosas de Marvel. Melissa pediría a su robot Sepsi, todos aquí quieren dar baje, jaja. Oxla, ¿considera son 100% seguridad que hay vida después de la muerte? No, la vida es una. Después de la muerte se le ha de llamar diferente, pero debe de haber... Un seguimiento. Yo os digo que después de la muerte sucede otra cosa, pero sucede en conciencia. O sea, el que, ha, el que ha muerto muere en cuerpo, pero no en mente, no en conciencia. La conciencia es una grabación infinita del universo. Una grabación que recorre el infinito, el tiempo y el espacio constantemente porque no, no puede aparecer y desaparecer, simplemente. El, la existencia, venida de una inexistencia, es complejísimo de entender, y es lo que aceptamos, que venimos de un Big Bang, de una explosión. Eh, ¿Cómo puede existir algo de la inexistencia? Y lo hemos aceptado por toda la historia. Un, un Big Bang, una explosión en el universo, y quizás ya estamos aquí. Y ya están los planetas, ya está todo. O sea, nunca llegaremos al principio. Porque si no, diríamos entonces alguien lo creó, pero ¿quién creería a ese creador? Lo que pasa en el espacio-tiempo, en el universo, en el cosmos, es que tiene principio y, y tiene fin. Y al mismo tiempo no tiene principio, no tiene fin. Es una secuencia, un ciclo constante, infinito, por siempre, eterno. En donde principia y finaliza, principio y finaliza, jamás, jamás termina, jamás dejará de ser. Entonces nosotros cuando morimos, solamente fue el cuerpo, pero la grabación de la conciencia de la energía o del espíritu, seguramente seguirá en este eterno movimiento, eterno movimiento, el infinito, el infinito, el jamás se acaba, el por siempre. ¿Se imagina poder vivir por siempre el eterno? ¿Ser eternos? ¿Ser eternos? No sé. No sé si, si nos gustaría ser eternos. Porque eterno es algo que no podemos considerar, ¿no? Ni siquiera lo podemos imaginar. Lo que sí queremos es vivir más años, ¿no? Poder vivir unos 200 años, unos 300 años, o hasta mil años sin que unos mil años, puede ser. Pero... La eternidad, en la eternidad no, no cabe el, el, el ser humano y el entendimiento del ser humano es muy, muy pequeño, muy pequeño para ese entendimiento infinito. Ok, pues vámonos, ser inmortal es algo feo ya que ves morir a tus seres queridos. Pues no, imagínate que todos sean inmortales, o sea, imagínate que todos sean inmortales, no estaría chido, no estaría chido porque imagínate tú que ya estás casado y vas a vivir con tu esposa eternamente <risa> imagínate imagínate que vas a vivir con tu esposa eternamente, infinita o sea, jamás se van a separar dice Pepsi Sagrada Ox, en realidad somos ángeles dice el Cómic: uy, uh, qué aburrido pues ¿para qué quieren vivir, para qué quieren vivir muchos años? Porque quieren vivir muchas experiencias, ¿no? Rocío Rocha Ramos dice, qué malo, qué manchado, para eso está el divorcio, dice Mauro Guti. <risa> Pero no estaría chido casarte y andarte divorciando, y casarte y andarte divorciando, o sea, no estamos contentos con nada. O sea, existirían seres que ya llevan siglos en la Tierra, eh, ay buenas preguntas a la hora de que ya me voy yo creo que mañana a, a hablamos de de eso y podemos agarrar otro libro y, y ver qué onda voy a hacer esas transmisiones dice ser inmortal es algo feo ya que ves morir a tus seres queridos eh, pues sería algo padre vivir uno mil años pues mil años punto para ver cuántas cosas raras pasarían sí Dice, qué malo, Ox, fíjate. ¿Dónde estás? Ya te me fuiste. Decía, qué malo, Ox, fíjate. Ya te me fuiste. Qué malo, Ox, fíjate con quién te casas. Dice Leslie. No, yo lo digo por ustedes. Yo lo digo por ustedes que ya se casaron. Uno de andar de novio está bonito, así. De novios, que siempre sean novios, está bonito, así si uno vive bonito siendo novios <risa> el amor es un sentimiento tan fuerte que incluso sobrepasa la muerte, eso es lo que dijo el espíritu, familia Becerra, eso es lo que dijo el espíritu, y aunque viva eternamente vería GTA 6 vivir mil años y ver siempre los mismos escenarios, o sea, vivir mil años y vivir siempre en tu casa eh, o sea, viendo la tele y así pues sí estaría de hueva, ¿no? buenas noches a Lilix Gavera, buenas noches Carlos Armijo. prueba pues ya mi, mi, mira top 7 los videos más fuertes de internet dice emmanuel Leiva. en méxico se casan jóvenes no dice Emma mamón eh, Mr. carabacín 100 años de novios yo tengo 22 años casada pero mi esposo vive en canadá desde hace tres años oh beatriz a poco eres casada beatriz y tu esposo vive en canadá no sabía eso ¿Existirían series que ah, ya, ya, ya. Pues miren gente, mañana lo platicamos. ¿Qué les parece? Ya ahorita es hora de ir a, a hacer otras cosas. A descansar. Pero yo creo que voy a hacer transmisiones en las tardes. Con la gente de... Pues a lo mejor con todos. Pero en las tardes voy a leer libros. Pues, ¿Será de, de flojera la transmisión? A lo mejor no es de flojera. Veo, veo de qué forma lo hago más más versátil para que pueda leer algunos libros y pueda platicar de eso con ustedes, ¿les parece? Si están ahí por la tarde, están en el trabajo, están en casa o haciendo algo, pues ahí nos acompañamos. sale Yo los quiero mucho, descansen, gracias por los superchats, por los likes, por eh, los regalitos en TikTok, por las compartidas, porque vengan y comenten cosas chidas, de todos los que están aquí, solo uno, solo vino un troll, y eh, eso da mucho de qué hablar, ¿no? Gracias a ustedes porque son buena onda, gracias porque eh, a pesar de que tengan problemas, a pesar de que tengan frustraciones o a pesar de que haya días malos, ustedes están aquí siempre tirándome buena onda, buena vibra, sin conocerme y, y eso es muy bondadoso de su parte, les agradezco que sean buena onda, que, que, me, que me den cariño, yo igualmente los considero bastante todos los días pues obviamente pienso en ustedes, pienso en qué hacer, qué, qué voy a editar, qué voy a subir, qué les va a gustar, qué no les va a gustar, de qué vamos a hablar, etcétera. Es una forma de vida que yo, ya, que yo ya hice, ¿no? Una vida con la gente que me estima y con los que podemos compartir cosas padres. Los quiero mucho, gracias a todos. Hasta va a estar la cumbia de Oxlack. para despedirnos. Porque se debe festejar que, que somos felices. Los quiero mucho. Descansen. Hasta mañana, gente de TikTok. Gracias. Aplausos a todos. Buenas noches. Gente de YouNow. Gente de Facebook. De YouTube. Gracias. Mañana, mañana sacamos a Oxlack, el investigador Hiero. Hasta mañana. Buenas noches. Hay gente de Yunao, los quiero mucho, besos, abrazos, gracias por todo. Claro que sí, Carlotina, vamos a invitar al gemelo malvado también. Ya es que ya no están, ya, ya me lo medicaron, así que el gemelo malvado está desapareciendo. Les mando un abrazote, gracias a todos allá, Beatriz Carlotina, gracias. El ser de como me que